With the kids so he call me ice cream For time So tu mente Eres soltera, con la mano Arriba, mano arriba Yo no sé lo que voy a hacer sin ti Sabes que tú eres la que me hace feliz La que me hace